Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast, el primer episodio del de podcast de and Co. Me llamo Leslie y este es un podcast que estará dedicado al tejido, tanto en dos agujas como a crochet. Los invito a quedarse, espero que este podcast no quede tan largo, es mi segundo intento de grabarlo. Eso, paso a la presentación. Como les dije, me llamo Leslie, eh, soy chilena, vivo en Francia ya hace más de 14 años, nací en Chile, en la región de Valparaíso, eh, crecí en Hamburgo, viví muchos años allá, también estuve viviendo un tiempo en Chile durante mi adolescencia y eh, ya, como les dije, van 14 años que vivo aquí en Francia, en la región centro, estamos aproximadamente dos horas, tres horas, dos horas y media, tres horas de París, al sur de París, perdón. Y eso, este podcast, como les dije, va a estar dedicado al tejido, tanto a dos agujas como a crochet. También les voy a presentar seguramente alguna otra actividad manual, no sé, relacionada con la pintura, con el dibujo u otra cosa. Y hablaré de vez en cuando de huerta, porque ya van tres años que estamos con eh, la huerta en la casa. Este podcast está animado también por una cuestión de, de un cambio que estamos haciendo aquí en el hogar, que es eh, ir por un consumo más responsable. Es por eso también que quiero hacer este podcast, porque va a ser un aprendizaje, un cambio que vamos a hacer de a poco, y que ver cómo nos resulta también, porque es un aprendizaje para, para nosotros también. Eso dicho, <ríe> ¿qué puedo decirle? Con respecto al tejido, aprendí a tejer cuando tenía aproximadamente 7 años. Una tía de mi mamá que se fue a vivir con nosotros a Hamburgo me enseñó a tejer eh, en dos agujas y en crochet. Y el tejido me ha acompañado desde entonces más o menos eh, hace unos 10 años atrás un poco más eh, yo tenía un blog que se llamaba lally's baby creation que tenía todo que ver con el periodo de mi vida con el, con la época de mi vida que estaba viviendo en ese momento las niñas estaban pequeñas tengo tres hijas que ahora están más grandes pero en esa época estaban muy chiquitas entonces yo todas las creaciones obviamente tenían que ver con ellas y el blog estaba eh, en torno a eso. Eh, creo que la última vez que posteé algo era el, en el año 2012. Así que pueden ver que ya llevo un tiempo un poco fuera del mundo tejeril. Eh, nunca lo he dejado de lado. Realmente siempre he hecho algunas cositas para regalar. Y hace dos años atrás comencé a retomarlo un poco más seriamente. ¿no? Podríamos decirlo así. <risa> un, poco, con un poco más de seriedad y desde ese entonces me está dando vuelta esta idea del podcast pero hasta ahora no me sentía preparada para hacerlo tampoco tenía el tiempo para hacerlo en realidad este es el segundo intento que, que hago para grabar este primer episodio el primero lamentablemente me quedó demasiado largo y a pesar de editarlo eh, me daba un poco de vergüenza de subirlo siendo tan largo así que voy a tratar de ser más concisa, no sé si se dice eso en español, de hacer las cosas más cortas, de ver si las secciones que les voy a presentar eh, me resultan más, más rápido y que esto quede un poco más corto para ustedes también y no se me vayan a aburrir <ríe> en mi primer podcast. Bueno, entonces eh, voy a, la, a pasar a la, a la sección de presentación de los eh, proyectos terminados con una perspectiva un poco retrospectiva y disculpen si esto va un poco cortado porque dependiendo de cómo vaya yo editando el video eh, van a aparecer las secciones y al final espero tener el tiempo de poder presentarles una pequeña sorpresa al final bueno Traté de prepararlo a lo máximo para justamente eh, no alargarme tanto con cada proyecto porque voy a pasar a una parte un poco re retrospectiva. También quiero aclarar que hay cosas que voy a mostrar que están tejidas en, cosas, en, en material o en lana o en fibras que yo tengo guardadas desde la época cuando tejía para mis niñas. Aclaro que mis niñas son alérgicas a muchas cosas y cuando estaban bebés yo opté por tejer mucho en acrílico porque por la facilidad que esto da, ¿no? El hecho de lavarlo rápidamente y por otra parte la lana que yo encontraba en, ese, en esa época donde yo estaba viviendo no me parecía adaptada para bebé y picaba mucho. Entonces yo decidí elegir acrílico para bebé en ese en esa época, y tengo bastante lana de esa época. Entonces, bueno. pasa la primera parte del proyecto. Eh, si han, escuchan algún ruido es porque mis niñas andan por aquí. <ríe> Hablo de mis niñas y mis gatos también. Porque mis gatos Quiero presentarles esto. Este es... Eh, no sé si fue uno de los primeros que hice. Creo que sí. Creo que lo terminé en 2020 o principios de 2021 cuando todavía estaba un poco fresco lo seguí haciendo un patrón un tutorial en youtube eh, de la de una colombiana muy amorosa que tiene su canal hace mucho tiempo ya y que hace cosas muy bellas y de hecho se los recomiendo, les voy a dejar el link abajo se llama eh, Crochet MC y Mari es la la colombiana que les hablo, ella es muy amorosa y tiene cosas muy bellas. Entonces, este es un suéter eh, con un canesú en V que está tejido desde arriba hacia abajo en punto alto principalmente. Se teje eh, primero el cuerpo y después las mangas. Eh, bueno, como ustedes saben, crochet no se dejan puntos al, eh, en espera, pero eh, también se utiliza la misma técnica que por el tejido. Eh, se, se teje una parte primero y después se retoman las mangas. Realmente es un modelo que es bastante fácil de tejer. Eh, um, no tiene ninguna dificultad particular. Si ustedes saben tejer a crochet, les va a parecer bastante fácil. Realmente se los recomiendo porque... El resultado es muy lindo. Es simple, pero me encanta. Yo lo tejí, como les dije, en... No sé si te dije. Esta es una fibra acrílica que es 100% reciclada. Tiene como unos brillitos. No sé si se nota en realidad porque con la luz que tengo de este lado... No sé si se nota. Es... Eh... De la fábrica Le Cheval Blanc, que es el caballo blanco traducido al castellano, eh, es la marca Jenny y la calidad es Chloe. Esta lana, eh, bueno, acrílico, eh, viene en madejas de 150 gramos y aproximadamente son 350 y tantos metros o 60 y tantos metros, 65 creo. Eh, utilicé, si no me equivoco, tres madejas o quizá un poco más, no, tres madejas creo que tenía de, de estas y lo tejí imita en las partes de los bordes, eh, en las mangas y en las finiciones el punto elástico eh, que bueno, eh, si ustedes quieren saber cómo se teje esto supongo que en youtube encontrarán muchos tutoriales pero bueno, se toma la hebra por delante o por detrás para formar este punto medio elástico eh, uno retoma después el cuello para también hacerle este punto elástico, o sea, imitación punto elástico. Yo lo utilizo bastante porque lo que me gusta de este suéter o sea, es que, que con el acrílico me facilita lavarlo, porque esto yo lo utilizo bastante cuando estoy en mi jardín, jardineando, haciendo mi, mi huerta, no es lana, entonces no tengo que estar bloqueándolo cada vez que lo utilizo y que lo, lo lavo, eh, bastante práctico y como les dije yo tengo que, en esta óptica de un consumo más responsable, eh, yo decidí utilizar al máximo la lana que tengo guardada desde hace mucho tiempo, me han regalado bastante lana. Eh, cuando bueno, las niñas pequeñas me regalaron mucha lana, recuperé mucha lana de, de la abuelita de mi marido, que ella dejó de tejer por cuestiones de salud, ya no podía tejer, entonces ella me regaló todas sus, todas sus agujas, toda su lana, algunos eh, géneros o sea, eh, que ella tenía también, porque le gustaba también la costura, y entonces eh, yo recuperé muchas cosas que... No siempre eran de me agrado porque, bueno, no fui yo la que los compré, pero pensando hoy con esta, con este, esta voluntad de, de utilizar las cosas en vez de estar votando lado, bueno, yo nunca he votado muchas cosas en realidad, más que nada las dono, las, las doy a asociaciones y caritativas, pero eh, quiero ocupar las cosas que tengo en mi stash, de hecho tengo aquí tres cajas de estas que se ve aquí, pero y otras cosas más que están por, por el mueble, por todas partes. Entonces, quiero ocupar lo máximo de lo que ya tengo en fibras y lana y esas cosas. Esto es lo que puedo decir de este. No quiero tardarme mucho, sino que hay que mirarlo. Entonces, eso lo terminé el año... Fue el año pasado. No estoy segura en qué periodo lo terminé. No me acuerdo. En fin, vamos a pasar a otra cosa. Eh, lo segundo que terminé el año pasado y que quiero mostrarle que también seguí fue esto esto es un, un top que está hecho en algodón de aloe vera de la marca Fildar que es una marca muy conocida aquí en Francia es un algodón si no me equivoco tiene a ver lo tengo acá Él tiene es este algodón acá la marca Fildar es un algodón que tiene el sello ecológico creo, si no me equivoco es muy agradable de trabajar yo este modelo eh, lo seguí eh, mirando eh, un tutorial que, que está en la en, en el canal de Chenda DIY que es una chica, no sé dónde viene en realidad pero es se llama Chenda Keo y ella eh, Explica cómo tejer este, este top. Yo le hice alguna modificación porque el top original, esta parte es derecho, así, y esta parte acá, y estas es lazadas están directamente unidas a, a la espalda, pero que, que llega aquí. Yo la adapté porque nuestra morfología, bueno, Gabriela tiene, como yo, eh, la caja toráxica bastante más ancha y la chica que muestra este top y que lo hace. Es bastante menudita, finita, entonces yo lo adapté un poco. Como les dije, yo tejo hace mucho tiempo crochet y adaptar los patrones para mí no, no, no me pone mucho problema. Pero este top es bastante fácil de tejer porque se teje con puntos bajos y puntos altos simplemente. Algunos aumentos y disminuciones, si ustedes saben hacer eso pueden seguir el tutorial. El tutorial está en inglés, se comienza por acá tejiendo la banda, después se teja montando una cadeneta y tejiendo así como ven esto se frunce y se enlaza con este cordón que se teje y que se pasa por, por los puntos, mismos, puntos altos mismos, los calados que quedan las mangas se tejen en redondo con aumentos para darles de volumen y después disminuciones y en la parte de acá de la punta de la manguita se, se fijan creo que tres puntos por cada punto, entonces le hace este, este, esta bella finición. Se hace una vuelta de puntos bajos para finalizar todo el top y darle una finición más, un poco más estética. El cordón también se hace a crochet, los ojales también obviamente se, se hacen justamente cuando uno hace la vuelta punto bajo, se hacen dos vueltas. La primera para hacer los puntos y la segunda para darle un poco más de grosor para que así no se deforme tanto el tejido al tirar de las lazadas cuando uno lo abrocha. Eso. ¿Qué más les puedo decir? Este, este, eh, para este top yo utilicé 265 gramos de, de algodón de, de esta calidad. Las madejas son de 50 gramos y creo que son 125 metros, 121 metros por, por ovillo. Yo utilicé un poquito más de 5 madejas. Es el color almendra. Que es muy bonito. A mí me encanta este. Es como un verde pálido. No sé cómo explicarlo. Pero es muy bonito. Creo que el color igual se ve bastante bien. No sé si se ve en realidad muy bien. Pero es muy lindo. A mí me encanta. Y a Gabriela le queda pero súper lindo. Bueno. Esto es eh, lo que hice el año pasado. Lo terminé en, en verano del año pasado y como les dije, les quedó precioso les voy a dejar el link abajo de todas maneras para si se animan a tejerlo eh, como les dije, es bastante fácil de seguirlo, está en inglés sí pero con los subtítulos, eh, si algunas de ustedes se anima a tejerlo puede lograr seguirlo porque es bastante intuitivo entre el video y lo que se escriba abajo he hecho bastantes cosas en realidad y no todo lo tengo tengo a mano para mostrarlos porque muchas veces son regalos que he, da, que he regalado obviamente a, a mi sobrino, a mi hermana A veces he hecho bastantes chales, que bueno, antiguamente hacía muchas chales y cosas así que he regalado Y no los tengo a mano, pero voy a tratar de mostrarles lo máximo Otra cosa que finalicé el año pasado, ya para fines de año en tejido porque he hecho algunas cosas en crochet que seguramente van a ver en, en foto o al principio de este vídeo o al final o entre medio no sé dependiendo de cómo lo edite eh, voy a mostrarles este este lo terminé a fines de diciembre si no me equivoco como les dije a mí me regala me han regalado bastante lana eh, mi amiga alexandra Alexeli le paso de Rick porque ella es ilustradora de, de libros para niños y también escribe libros cuentos para niños en francés aunque ella habla muy bien el español entonces quizás algún día se, se lance con hacer las traducciones de sus libros tenía eh, guardado una caja con lanas algodones y muchas cosas y yo como les dije había hecho eh, algunas cosas en crochet le hice un unicornio que les voy a poner eh, seguramente una foto y ella, para, como agradecimiento, me, me regaló una caja que ella tenía guardada de lanas y algodón. Y en esa caja había, estaba esta lana de lanas stop eh, De hecho, creo que ya no se hace porque mirando un que entre... El tejer en inglés y Paula de tres pompones. Eh, creo que estaba yo retomando... O sea, estaba viendo... Eh, cosas que no había visto y que estaba yo atrasada de ver porque retomé eh, ver los podcasts y esas cosas eh, durante las vacaciones como que tuve un poco más de tiempo y me di que estaban hablando de la lana que estaba tejiendo y decían que esta lana ya no se, ya no se hace creo que la marca ya no, no, no produce más este, la lana en general ¿eh? bueno, en fin Alicia le propuse hacerle un, algo tejido y ella me dijo, sí, me gustaría un suéter, algo simple y yo le dije, bueno, pero tú elige las lanas que ya tengo. Y ella eligió esta lana que es bastante suavecita y buscando un patrón que diera con la cantidad de lana que tenía. Eh, encontré este patrón que es gratuito, que es de Along Avec ana es el 3 jumper. Que se teje bastante simple, es en jersey, eh, está con un reglan con lazadas eh, para hacer los aumentos y para hacer las mangas. Y en la parte de atrás tiene vueltas cortas alemanas. Eh, tiene al principio unas vueltas de punto bobo o punto musle, dicen acá, en las mangas y en la parte de abajo. Se teje súper rápido, en realidad, no. Yo no tenía ningún problema en tejerlo. El, el único inconveniente que tuve es, es que como fue... Lo hice en lanas que me regalaron y yo calculé y dije ya tengo lo suficiente para hacer este proyecto. El problema eh, fue a la hora de hacer las mangas. Disculpen. La primavera. <risa> el, a la hora de hacer, el de hacer las mangas me di cuenta que me iba a faltar quizá un poco de lana. Entonces... Le dije a Alicia que quizás las mangas le iban a quedar más cortas que en el modelo original. Me dijo: no hay problema. La primera manga le hice hasta un poquito más largo de lo que se ve ahora, al principio. Y cuando ya llevaba por acá de la segunda manga, me di cuenta que no me iba a dar la lana. Y pánico. <ríe> dije: voy a tener que deshacer un montón de esta manga para que me queden del mismo largo. Y le dije, Alicia seguramente va, te va a quedar tres cuartos. Y me dijo, no hay problema mamá, no importa. Y dándome vuelta esto en la cabeza, dije, no, pero yo estoy segura que vi una bolita chica en esa caja. Y entonces buscando en la caja, me encontré una bolita así. No sé cuántos gramos habrían, quizás 20 gramos o menos, no sé, la verdad. Y como yo estaba, lo tejí con doble hebra para que quedara un poco más abrigado. Eh, me alcanzó para hacer la manga. Lo que sí tuve que hacer para que me quedaran iguales es deshacer una vuelta de, este, de esta manga. Cerrarla para que esta me quedara del mismo largo y con la misma cantidad de vuelta. No la hice la manga con el punto largo como eh, está explicado en el patrón. Pero eso no importa. A Alicia le queda muy bien, además ya no es tan grande, entonces le va muy bien. Y es bien calentito, la lana acrílica para bebé. Es una lana acrílica para bebé. Eh, es de la calidad copito. No sé si el color o, o si es eh, la calidad copito, en realidad. Estuve buscando pero no encontré. Eh, yo le puse color azul cielo porque es muy bonito. Pareciera un cielo sin nubes. Y es bastante agradable. Yo sé que los acrílicos tienen mala fama. Eh, muchas veces eh, tienen ese tacto un poco desagradable. Eh, por eso el acrílico para bebés. Yo siempre he comprado acrílico para bebés porque el tacto es diferente. No tiene ese tacto desagradable. Eh, este acrílico, como es reciclado, no puedo decir que es súper agradable tampoco. O sea, no, no, tiene, no es lo mismo. No tiene la misma, el mismo tacto. Pero no es desagradable. Vale. Yo siempre lo pongo con una camiseta o con, con una camiseta así de estas, que no tienen mangas. A mí no me molesta, en realidad no me molesta. Bueno. Esto es eh, para eh, terminar el año 2021. Eh, la verdad que voy a tratar. Tengo otra cosa que comencé el año 2021 pero que no, no he terminado completamente. Eh, pero les voy a mostrar después. Espero que no quede muy largo este video. <risa> en fin. Eh, ¿Qué cosas más puedo hablarles? Porque les, eh, he anotado muchas cosas. Sí. Terminé un par de calcetines. Este año. Eh, ah, sí. No, no. Antes de terminar un par de calcetines. No, no voy a hablar de los calcetines. Voy a hablarles de este. Este es un modelo de Petit Knit. Se llama Louvre sweater El modelo original es mucho más largo que este. Pero eh, este suéter este yo se lo hice a Daniela. Eh, Daniela está en toda la onda de los jersey crop, que son más cortos. Y ella eligió el Louvre sweater Y una vez, una vez que yo lo estaba tejiendo, ella me dijo, pero mamá, ¿me lo puedes hacer, por favor, un poco más corto? Finalmente ella... Uh... <risa> Decidió que lo quería más corto. Entonces, este suéter es bastante fácil de tejer. Se teje desde arriba, con un montaje a, a la italiana, o tubular castón creo que se llama. Um, con el punto elástico clásico, uno, uno, uno al derecho, uno al revés se hacen 13 centímetros y después eh, se comienza a tejer en jersey, o sea en punto normal normal, cuando digo normal, derecho se hacen vueltas cortas alemanas en la espalda hasta, bueno, llegar hasta la parte de aquí adelante para darle la forma más, al, más altita aquí en el cuello, o sea en la parte de la, de la nuca y de, de la espalda arriba y se teje en redondo con eh, eh, aumentos de raglán, pero que se cogen la hebra que une dos puntos en el medio. Y se teje retorcido para no dejar eh, el agujero. A mí me gustan mucho eh, los modelos de Petit Knit, por el hecho de tener esos detalles tan, tan finos, ¿no? Como decíamos, no me eh, da como una finición aunque sea el tejido bastante simple eh, queda como de tienda un poco bueno cuando uno teje bien yo eh, me, hice algunos errores en este por, por estar mi, haciendo otra cosa al mismo tiempo eh, pero bueno son cosas de nada que se note mucho y las mangas las hice un poquito más larga Creo que le hice un, una sección de disminución más para que quedara un poco más larga. Y como Daniela es bastante finita, eh, le queda súper bien. Además, tiene las un poquito más largo que nosotras, entonces eh, le queda bastante bien. Eh, también las mangas se, se le hace un elástico, un punto elástico. Y eh, las finiciones abajo... Cuando uno termina se le hace un tubular cast off o no sé si se dice así creo es un, un cierre a la italiana también no sé cómo se dice con la aguja lanera y uno va tomando los puntos y normalmente queda bastante elástico pero en la parte del cuerpo abajo a mí me quedó más no me quedó tan elástico en realidad pero no no molesta Daniela no le molesta a Daniela en las mangas sí me quedo más elástico. Me quedo bastante más... Creo que... Lo... Como terminé primero la parte del cuerpo eh, fue como mi primera... No es mi primera vez que, ten... que, que hago este... Este cierre. Pero el tiempo de rememorarme y bueno, como que estaba No sé, lo cierra un poco demasiado. y quedó súper bien. Eh, en el... En el modelo original, como es más largo, en la parte de la espalda, creo que sí, no me equivoco, hay eh, vueltas cortas alemanas para que la parte de atrás quede más largo. Eh, este también lo hice en, un, en acrílico 100% reciclado de la, mar de, bueno, de la fábrica esta, Le Cheval Blanc. Eh, es la marca Jenny con eh, la calidad Virginica. Daniela es plástica todo y bueno, yo quería ocupar las cosas que tengo en, en el stock. Um, es esta la esta casa. Sí, son 150 gramos los ovillos de 150 gramos y 355 metros. Acrílic, no sé dónde dice que es reciclado. Creo que corte la parte donde está, donde dice que es reciclado. Bueno, la mayor parte de, de, de estos acrílicos son reciclados, si no me equivoco. Pero no decir una tontera, pero bueno. En fin, bueno, ahora paso a otra cosa, no sé si se me queda algo, pero bueno, si alguna cosa se me queda, o lo dejo abajo, o, bueno, lo diré quizá otra vez, en otro, en otro episodio de podcast. Terminé, eh, ahora sí, mis calcetines, eh, este es mi primer par de retorno al tejido, <risa> porque... Eh, yo ya he hecho calcetines para las niñas, bueno, cuando ella estaba más pequeña y pantuflitas, muchas pantuflitas, de hecho cuando tenía mi blog de Lally's Baby Creation era, Hice muchas pantuflitas también, eh, las vendía por internet y la gente me contactaba y las concebía para, eh, para sus bebés, eh, bueno, eso Pero calcetines hice un poco, no tanto, y la verdad que no me acordaba mucho cómo hacer los calcetines no me acordaba vender las técnicas, y aunque hay muchos uh, videos de, de tutoriales en YouTube y todo no sé, me dio por, por comprarme un libro y aquí en este libro, que está en francés, muy bien explicado tricoter et chaussettes, toutes les techniques, de Émilie Drouin, de Elodie Morand. También encontramos siete patrones para tejer eh, calcetines. Y en este libro lo que me gustó es que muestran diferentes técnicas, las más utilizadas para hacer calcetines. Bueno, les voy a hablar más adelante de este libro. Y me compré ese libro para poder eh, un poco memorizar cómo se hacen los, los calcetines. Estos son calcetines bastante simples, lo único que tienen de particular y que no me resultó mucho... Es el talón, porque está con refuerzo, está tejido para que quede más gruesito eh, pasando la lazada, o sea, tejiendo uno y pasando la lazada, cuando uno pasa el punto que sigue y así sucesivamente, se teje, se dejan en espera, obviamente, las, los puntos de adelante de, del calcetín y se teje una lengüeta más o menos de este porte y después se retoman los puntos al, eh, de los lados para seguir con el calcetín el primer calcetín creo que es este lo encontré que no me quedó muy bien en el sentido de que el talón no se nota mucho de hecho tiene una forma bastante rara pero cuando me lo pongo me queda perfecto no hay problema, tengo piecitos chicos con un talón bastante fino <risa> Y, y eso, entonces el resultado en el pie queda bien, no hay problema y el refuerzo que le hice, realmente queda bien confortable, o sea queda cómodo, cuando uno pisa como que es más suavecito que, que el resto del calcetín, porque el resto del calcetín eh, la, el, queda como más fino todo el tejido eso lo hice bastante cortito está estos calcetines les hice en lanas de la marca Longyons. Alpaca, no, alpaca Socks Full Ply Super Wash, creo es. Es una lana especial calcetín, creo que es 70, son 75% de lana de alpaca y 25% de nylon o poliamida, creo. Nylon, creo. Bueno, ¿no? para, para darle un poco más de, de firmeza al, a la hebra, creo, ¿no? Eso, ¿sí? ¿Puedes pasar? <ríe> Mi hija ¿qué pasa, que está en el jardín. Creo que ocupé más la muestra, porque hice una muestra para estos calcetines. Ocupé 48, no, 51 gramos. 51 gramos más la muestra, o sea, en total de creo que 48 gramos para los calcetines en general. Y me queda la mitad de la lana. Me queda la mitad de, del ovillo. No, me quedan 49 gramos. Entonces me puedo hacer otro par de calcetines. Estos son, como dicen, calcetines vainilla, vainilla. Como simple, no tiene ninguna gracia. Los comencé por la parte de arriba y los terminé en la punta con un grafting. Eso, nada de especial. Los calcetines yo me puse a hacerlos porque estoy participando en un cal que eh, sí, es para tejer 12 calcetines al año. Y con el objetivo de motivarme al mediodía cuando estoy en el trabajo de tomarme una pausa, una pausa una real, realmente una pausa. Porque yo lo que solía hacer es comer en la oficina, en mi escritorio, y uno nunca desconecta realmente. Siempre está ahí con los, con los mails, con las cosas que tienes que hacer para el trabajo y y yo me propuse eh, desconectarme un poco más del trabajo a mediodía entonces me da la oportunidad de bueno, comer tranquila y de desconectarme realmente de lo que estoy haciendo el resto del día y entonces me pongo a tejer un poquito, no sé, dependiendo del tiempo que me queda a veces hago, a veces hago tres vueltas y, y eso pero me permite realmente desconectarme de lo que estoy haciendo en el trabajo entonces, el hecho de participar en este cal de 12 eh, calcetines al año, me obliga a de decirme, no, tienes que salir, porque te toca tejer y avanzar un poco. Y entonces es eso. También he terminado un segundo par de calcetines, que le hice a Gabriela, que les voy a poner una foto mejor, porque no los tengo acá, y que hice en esta lana, eh, también de Langyans, pero en la lana... Jaboule Magic degradé que pasa de un color a otro, muy lindo. Van a ver que los calcetines quedaron muy lindos. También no tienen ninguna gracia en el sentido de que son calcetines simples. Eh, no quise hacer ningún motivo ni nada, porque como el, la lana en sí cambia de color con un degradé bastante bonito, eh, le hice unos se tiene soquetes más que nada no, porque son cortitos, ¿no? también a Gabriela también es eh, no sé qué. esto es lana normal creo, es lana virgen, son 75% de lana virgen 25% de poliamida o de nylon no sé cómo lo llaman sí, los de, la, de, de Gabriela hice el talón con vueltas cortas alemanas, simplemente y en este está, también hay vueltas cortas alemanas pero se le teje un, como una lengüeta primero, en fin, no me voy a tardar más en eso porque si no va a quedar demasiado largo este video, este podcast, que terminé ya hace un tiempo, en realidad. me da un poco vergüenza mostrarlo porque tenía que enviarlo y la verdad que tuve algunos problemas para la organización y no mucho tiempo estuve un poquito enferma, muy cansada, estuve como les dije, enferma de COVID y retomar después de esto ha sido difícil. Mi huerta también ha sufrido un poco porque no, no, la energía que normalmente tengo para trabajar en la, en la huerta no es la misma. Eh, me doy cuenta que me canso bastante rápido y entonces no avanzo como yo quisiera avanzar. Entonces les voy a mostrar esto. Esto eh, es precioso. A mí me encanta, eh, resulta como les dije, estuve un tiempo eh, mirando bastante los podcasts, poniéndome al día, porque estaba muy desconectada de esto del de tejido y no estaba muy al tanto de lo que se hacía actualmente. Ha cambiado bastante desde que yo tenía mi blog, eh, con respecto también a, los, a, a esto de, lo, de los medios que tenemos hoy, ¿no? De la, de Instagram y Facebook, bueno, Facebook en esa, en esa época también existía, pero eh, diferente, las cosas han cambiado bastante y la comunicación que existe hoy está mucho más avanzada, más fácil, ¿no?, de, de comunicar con las otras personas. Entonces, yo me puse al día, estuve un tiempo mirando diferentes podcasts, cosas que ya eran viejas, pero no importa, vi el, los podcasts de las Nitting amigas con Jogi, Locatelli y Vero, eh, después llegué al podcast de tejer en inglés que cuando los descubrí me los comí entero <risa> no, no podía parar de verlo y ella es muy linda, no sé, no sé si les pasa si ustedes la conocen de los podcasts que ella hace y de los videos de los tutoriales que ella hace, bueno aunque yo no lo he visto todo porque no sé tejer entonces no, no todo lo he visto pero he visto que ha hecho bastantes tutoriales muy, muy útiles y cuando llegué a su podcast eh, llegué al final, al último, donde ella presentaba, eh, Belén presentaba eh, su suéter y su cuello y el, el gorro ceronda. Y yo tenía ganas de tejer el, el, el suéter, pero yo cuando llegué a Ravelry y cuando llegué al CAL, ya las chicas estaban bastante avanzadas y yo dije no voy a tener el tiempo de terminarlo. Entonces no me voy a inscribir a ese CAL. Pero por suerte había otro cal, que era para tejer el cuello. Y yo en ese momento estaba buscando un regalo, eh, estaba buscando hacer un regalo a mi cuñada, que es ucraniana, que vive en Hamburgo con mi eh, hermano, y tiene un hijito, mi sobrino Nazar. Y <ríe> yo estaba buscando hacerle un regalo, quería hacerle algo especial, y, y dije, el cuello, ella es friolenta como yo, entonces, perfecto. Y les presento el cuello Seronda que tejí especialmente para mi cuñada Marina en un color azul precioso. El modelo original está tejido en un color un poco como mostaza, muy bonito. A mí me encanta ese color y lo habría tejido en ese mismo color, pero bueno, no sé si a Marina le guste en realidad y más que nada por su... Por su piel, por sus ojos, ella tiene unos ojos azules maravillosos. Dije, este azul le va a quedar precioso. Yo al principio tenía pensado tejerlo en lana, que tenía mis stash, porque era la idea, ¿no? Ocupar eh, mis stash para um, eso, evitar de con consumir o de comprar más lana. Y intenté hacerlo con esta lana que tenía yo guardada, que, es, que lo compré también. Eh, bueno, no la compré hace tanto tiempo tampoco, el año pasado, creo. Pero es muy fina, porque esto está tejido en agujas de 5, 5 y medio, no me acuerdo, 5 creo. Y esta lana que tenía aquí era demasiado fina, es una fingering creo, o lace, no, fingering. Y no me daba. Probé en otra lana, hice otra muestra con otra lana que tenía, pero también demasiado fina, aunque la lana me gustaba mucho con estos brillitos, como que le daban un caché, pero los motivos de las trenzas no, no resaltaban realmente, entonces era un problema para mí. Y entonces, eh, opté por esta es un merino eh, de Filda, hice una muestra, y comencé a tejerlo realmente, y no, no sé, me faltaba algo. Las trenzas quedaban muy lindas, la definición del punto quedaba muy lindo pero es un color eh, sólido, o sea, no, aparte de las trenzas, no, no sé, qued, quedaba muy lindo en realidad, pero no sé. Yo encontraba que le faltaba ese, ese, ese pequeño toque que tenía el modelo de, de, de, que Belén le dio con la lana que utilizo. Y entonces, dije que no iba a comprar lana en realidad, pero bueno, ustedes saben cómo es esto y compré esta lana azul de eh, es un Donegal de lana salpaca y creo que el color es zafiro sí. no me acuerdo. en fin es muy muy lindo el color no sé si se nota en realidad porque es bastante, como que en la cámara no no sé no como, sí como que un poquito igual el, el patrón de Belén no tengo nada que decir, son súper fáciles de seguir, además el punto, la, la sección de puntos que uno tiene que seguir después de dos o tres veces de tejerlo ya está aquí en la cabeza y ya no necesitas mucho mirar el, el, el, el gráfico, también está explicado por vuelta, entonces si las que no les gusta mucho el gráfico prefieren esa parte también pueden seguir esa parte del, del patrón. Precioso. Se teje súper rápido. Yo, como les dije, al final estaba enferma tejiendo esto. No les dije, creo que sí. Pasen, pasen, pasen, pasen, niños, Están mis niñas pasando aquí, así que si escuchan una bulla aparte, es que están ellas <risa> pasando, van para el jardín. Yo eh, estaba tejiendo esto y estaba un poco enferma del COVID, entonces mis neuronas estaban cosidas. De hecho, los calcetines que terminé, el, el segundo, lo decís, como... 10 veces sin mentirles, porque no, no, no lograba pensar. Cuando ya estaba un poco más lúcida y ya estaba terminándolo y quería eh, hacer la finición, eh, me di cuenta que tenía algunos puntos que no estaban bien tejidos para que quedara el dibujo correctamente. No se notaba en realidad, pero como es para un regalo, <risa> dije: No, tengo que arreglarlo. Así que de sí, eh, solamente decí sí se los puntos que estaban afectados hasta el lugar donde tenía que cambiarlos y los modifiqué y después llegué hasta donde estaba y listo. Este se comienza con un montaje, eh, un montaje, eh, ¿cómo se llama?, un montaje, eh, se me olvidan las palabras, Dios mío, disculpe, provisional, eso. Y al final se hace un grafting. Eh, Belén tiene tutoriales para el montaje provisional, que se hace con un crochet para este montaje, y eh, para el grafting. Así que les voy a dejar todos los enlaces abajo, para que ustedes puedan... Eh, si les interesa el patrón, si les interesa quizás el jersey, porque también pueden comprarlo. No sé si a sí quedarán kits, porque ella hizo una colaboración con eh, Lana Alpaca y ellos tenían kits para tejer tanto el cuello, el gorro, creo que el jersey también, no, sé, no estoy segura, pero creo que también era para el jersey, o sea, el, el, el suéter. Eso. Quiero... Tengo que enviarlo, estoy atrasada, pero en Hamburgo todavía hace frío. <ríe> Eso es lo que me... Tengo que mandarlo, creo que lo voy a mandar esta semana, porque estoy preparando todo. Es que tengo muchos regalos que quiero enviar juntos para aprovechar el envío, porque tengo toda mi familia allá, entonces no quiero mandar una cosa, solamente quiero mandar todo junto. Les voy a mostrar rápidamente este gorrito que tejí para Emilia, para mi sobrina, que también se va a ir con el, con el cuello y con otras cosas que, que tengo guardado. Ella tiene cinco años. Es muy linda mi, mi sobrina. Eh, le hice este, este gorro siguiendo un patrón. Al principio quería tejerlo eh, siguiendo un patrón de una revista. Pero era un modelo para adultos. Y traté de adaptarlo para, para un niño, o sea, para, para la edad de un niño de 5 años. Pero el punto no, no, no, no lograba yo adaptarlo para hacer las disminuciones, para que quedara igual. Entonces cambié un poco el punto para que me diera la posibilidad de hacer las disminuciones y que no afectara tanto. Entonces me inspiré del modelo que estaba, aunque no creo que sea lo mismo. Pero igual voy a dejarle, la, no la explicación, pero eh, el nombre del modelo y de quién es, y dónde apareció, en qué revista, porque es una revista de tejido. Obvio. Le hice el pompón, no, no soy mucho de hacer pompones, yo a mí me cuesta hacer pompones, no soy de esas que son muy pacientes, o sea, no tengo mucha paciencia y no me queda tan redondito, algunas hacen unos pompones muy bellos, tampoco me voy a... quedó bien, igual. Está hecho en el mismo tipo de acrílico que mi jersey, o sea mi, mi suéter con V. También es de Jenny, la marca Jenny. Eh, con brillito, pero de este color. Con... Uh, no sé cuánto utilicé, realmente utilicé muy poco de, de la lana. No puedo decirles cuánto utilicé, pero, pero un gorrito. Realmente ocupé muy poco. Para un gorrito de niño. Y bueno, el... Avantage. ¿Cómo es? el eh, avantage En francés. Lo que permite esto es que mi hermana lo va a poder meter a la máquina sin preocuparse que tiene que tener cuidado con el tipo de lana que es. Eso. Para mi saborina canela, yo le hice este... Este no, no, sé cómo se... Eso le llama, es como un no sé, es como un, un bondo no le dicen aquí en francés como un cintillo no sé, se dice en español, disculpen y tiene esta este detalle de, como de trenza que a mí me encanta, no sé si se ve este este lo seguí así, también en un tutorial de YouTube, no me acuerdo cómo se llama la chica que lo presenta pero es bastante fácil de hacer, se hace en crochet este, bueno, están dos agujas, este es en crochet y se hace una banda que en el medio hay como puras lazadas y que después uno viene a como a retomar un punto de, te, de tejido caído. Y entonces se forma este, igual, lo mismo, se forma esta, esta trenza como un punto de, como un punto de tejido eh, jersey. Y lo encontré bastante simpático. Al final se une con, bueno, con, se, se une con una aguja lanera, con la hebra. Y al final casi no se nota. Bueno, sí se nota un poquito quizás, pero casi nada. Pero queda bastante simpático. Esto también lo hice en acrílico de la misma lana, o sea, de la misma tipo de lana, pero es la calidad bárbara, creo. Que es más gruesecita bueno, tampoco me voy a tardar mucho, son pequeños detalles que voy a enviar como regalo. ¿Qué más tengo para mostrarles? Eh, así. Algo que no he terminado, que tengo que deshacer y que estoy un poco... No, tengo un poco de vergüenza porque es del año pasado, lo comencé en la primavera del año pasado y no lo he terminado. O sea, sí lo terminé, pero tengo que deshacerlo. Es un poco larga la historia, pero igual. Está hecho en algodón, en algodón filda, green, que es un algodón biológico mezclado con poliamida reciclado, que en el sello guts, o sea, para decir que es, es una fibra que, que tiene esos sellos un poco ecológicos, que respetan el medio ambiente, bueno, esta, esta onda. Lo tejí en agujas. Eh, las bandas, o sea, la parte de la pretina y del elástico son tejidos con agujas del 4 y el resto con agujas del 5. Cada elemento está tejido se, separado, o sea, la parte delantero, una parte para la espalda y las mangas que después que se vienen a unir. Y también la pe, pretina está tejida eh, de forma separada y se cose, as, se une al, al resto del tejido. El punto me encanta, el, en realidad el resultado me encanta, el algodón es bastante chistoso porque está como infladito, como, no sé si se nota o no. es como bien gordito, como que adentro tiene, como que el algodón está encerrado adentro de esta malla, como que cuando uno la aprieta como que, como esponjoso, entonces es chistoso lo tejí siguiendo un patrón de las revistas Filder, de hecho porque es la marca Fildor la, ¿no? eh, que tiene modelos muy bonitos utilicé 7 ovillos de, de esta lana o sea de, este, de algodón que tiene 50 gramos y 125 metros eh, lo único malo es que me el patrón te pide hacer dos de estas bandas para después, eh, que son como la, la pretina, la parte del... para poner los botones y todo eso. Y de unirlo al tejido y unirlo aquí a, en esta parte de acá. Yo cuando hice eso, eso me di cuenta que esto como que quedaba muy fruncido todo esto y no me gustó. Entonces decidí tejerle una banda más que venía a unirse en esta parte de acá, donde... Está cosida también la manga, para que no quedara tan raro, a la banda que ya había hecho. Entonces, no queda tan mal, pero, no sé, en alguna parte, aquí creo que en esta parte de la unión quedó raro. Y cuando Alicia se lo puso para probárselo, una vez que, que estaban las bandas cosi cosidas, eh, unidas al resto del tejido, en una parte sigue muy bien el cuerpo de Alicia y en esta parte de acá se hacia un poco, como así. Como que queda, queda medio guateado. Y no queda bonito. Entonces voy a tener que deshacerlo. Voy a ver si le deshago esto y hago la banda un poco más corta. No sé cómo va a quedar. O deshago completamente todo y vuelvo a hacer las bandas. Porque también me di cuenta que en el patrón no explican de hacer los ojales para, la, para los botones. Porque suponen que tú puedes pasar un botón por esto. Pero yo y no quiero que me rompa el, el tejido, o sea, que quede raro, ¿no? Entonces, yo creo que voy a tener que optar, voy a optar por deshacer las bandas, o sea, descoserla, deshacerlas completamente. O sea, por lo menos una para hacerle los ojales o hacer las dos completamente y hacerlas un pichintún más larga para que así no queden tan fruncidas al, a, a unirlas solamente en el medio. Eso. Es lo único que me queda hacer. Pero como ustedes sabrán, estas cosas a uno lo, como que bloquean un poco el gustito de estar tejiendo y de hacer estas cosas. Yo normalmente no tengo ningún problema por tejer cosas que están hechas en diferentes partes. Y de coser, de, de hacer la costura de, de las piezas. No me molesta. Pero deshacer, para deshacer, para hacer eso así como que... Me, pone un poco de problema. En fin. A ver, ¿cuánto llevamos? 157 oh, 57 minutos! ¡Vamos! <ríe> es que no quiero hacerlo tan largo. El primer intento de este podcast duró una hora, y 50 y tanto. ¿Se Sí. Eh, y aún editándolo quedaba muy largo. Por eso lo, lo retomé. Y eso. <ríe> Espera que no me... No les ah, sí. Quería mostrarle solamente un detalle. Cuando yo hacía mis cosas para bebé, yo había... Tenía esta. Estas son las... No sé si se ven bien este lado. No sé si se notan bien. Estas eran las etiquetas que yo le ponía a mi. a las cosas que yo creía ah, para las niñas. Le ponía eh, una etiqueta que decía lalice Baby Creation. Pero ya no son de actualidad porque eh, yo decidí cambiar el nombre de de todo esto y poner el Alice and Co. Porque no solamente serán tejidos, habrá otra cosa también con el tejido de vuelta. En fin... ¡Ah! Estoy tejiendo otros calcetines. Eh, estos son los calcetines de enero, los de febrero son los de la Gabriela. No, miento. Estos son de febrero. Los de Gabriela son de marzo porque yo no comencé en enero con los de los calcetines. Decidí eh, comenzar en febrero. Eso. Y estoy tejiendo este modelo El modelo de Vendredi Dantel Que está en este libro justamente Al principio no quise tejer el modelo de este libro Porque quería hacer primero dos tiene eh, normales Tejidos de, de la pierna hacia la punta Y otro de la punta hacia la pierna Para refrescarme la memoria Y esta vez me tiré con este modelo que está en ese libro que traducido se llama Viernes de encaje o viernes encaje o encaje de viernes, como quieran. Y es muy bonito, no sé si se nota. Con este encaje muy bonito. Estoy terminando, tengo que hacerle el... Tengo que eh, cerrarlo con el tubular bind off. Así se llama, ¿sí? Se empiezan por la punta. Lo estoy trabajando. Tejiendo con Magic Loop en agujas de 2,5. Estas son agujas de Haya, no, Haya, Haya, Haya. No cómo se dice. Haya, Haya. Que me compré porque no tenía, ten, tengo un set de agujas, pero que eh, son de Knitpo en madera y que comienzan en 3,5. Hasta 8 creo, algo así. Entonces no, no tenía agujas tan pequeñas. Tenía agujas, pero pero de este tipo de aguja doble punta, eh, y este eh, calcetín ya lo estoy tejiendo con Magic Loop. Que al principio no me gustaba mucho. Debo admitir que me costó acostumbrarme un poco al Magic Loop. Eh, pero sí, ahora sí, bien, todo bien. Muy bonito. Lo estoy tejiendo, estos calcetines lo estoy tejiendo también con eh, lana de la marca Langyons. Es la Jabul Silk. Esta lana me la regaló, la, la, o sea, me la regaló. Fue un concurso que yo gané. Primera vez que gano cualquier cosa, alguna cosa participé en un concurso de Lanyans Francia eh, que hacía la presentación de su nueva colección Horoscope One y yo eh, participé eh, escribiendo un comentario bastante divertido eh, sobre el signo eh, zodiacal Géminis y Lanyans fue tan Tan amoroso y me envió eh, un, una lana muy linda que cambia de color. De hecho, sé dónde la dejé. Perdón. Gané esta lana que era para esta lana que yo estaba participando. Se. Twin Silk Full Ply Super Wash. Es una lana que cambia de color. Que se y eh, para que los calcetines queden los dos de la misma, con el mismo cambio de color, uno empieza a, a tejerlos por el, la hebra del, que está el, al medio, y venía como, como regalo esta lana también, y yo pensaba al principio utilizarlo como color contrastante de esta, para hacer la punta, el talón, pero me di cuenta que cuando quise comenzar, que la punta ya estaba con este color bastante clara entonces como que no le da sentido de, de hacer esto así y me decidí entonces por utilizarla para hacer unos calcetines completamente eh, de un color, este modelo normalmente tiene la punta de un color y la parte de elástico también de, de mismo color que la punta, de un color contrastante pero yo decidí hacerlo en un solo color uh, queda elegante también y me gusta mucho la idea de tener algo así simple, con un bello detalle de punto. Eh, no, no lo he pesado todavía, pero creo que estoy muy bien. Esto tiene las agujas. Creo que estoy bien. No, no creo que... Creo que con 50 gramos, porque vienen 50 gramos en esta madeja, eh, me alcanza para las dos calcetines, que no son tampoco tan muy largos. Entonces, estoy mirando... es La composición es de 55%... Eh, eh, lana, 25% poliamida y 20% de seda es bastante agradable eh, tejerlo estoy tejiendo, todos los calcetines que tejo, aparte este, este, está tejido con 60 puntos los de la Gabriela los tejí con 28 y esto también está con 28 50, 54, 56 puntos y 56 puntos no, 28 puntos por lado, ¿no? Eso. Eso, eh, estoy terminando el primero me toca terminar el segundo para este mes así que me tengo que apurar un poco porque ya estamos el 18 de abril entonces me quedan aproximadamente dos semanas para terminar el segundo y como les dije tejo solamente durante las pausas de, de mediodía o a veces eh, cuando me queda el tiempo me pongo a tejer en el happy dependiendo de, de lo que tenga eso otra cosa, a ver qué, cuánto llevo uf ya no, no voy a hablar ni mucho, pero voy a hablar eh, de algunas cosas que estoy haciendo proyectos eh, aún sobre las agujas que no he terminado yo había comenzado a, te, a tejer el modelo de drops de, eh, ¿cómo se llama? Pitch and Cream, que es un modelo gratuito que se teje en la lana, ¿cómo se llama? Brushed Alpaca Silk es esta lana, que parece una nube, que es bien peludita, muy bonita. Este es el color sand, si no me equivoco. Había comenzado cuando estaba justamente con COVID. Hice una muestra, todo bien, el punto bobo con agujas del 4 y el resto con agujas del 5 y no sé por qué, cuando empecé a tejerlo lo tejí todo en puntos del 4 y estaba tejiendo la... estaba tejiendo la talla S y me di cuenta después midiendo que no me daba exactamente lo que tenía que tener como centímetros eh, para el porte de lo que tenía que medir esto y quise deshacerlo para tirar y, para volver a comenzar y resulta que a cada rato me quedaba atascada porque como es tan peludita esta lana para recuperar los puntos hay que dar mucha paciencia y yo paciencia para tejer tengo, paciencia para muchas cosas tengo pero cuando algo no quiere venir, ahí se me, se me acaba la paciencia entonces lo en una creo que tiré muy fuerte, de hecho tiré muy fuerte y se me acortó la lana así que como que me dio un poco de, de cosa <risa> y como pedí un poco un ovillo más de lo que necesitaba para hacer el modelo eh, retomé con el resto del ovillo que me queda más los otros ovillos obviamente que tengo todavía, pedí 7 ovillos creo, sí en vez de 6 pedí 7, entonces tengo uno de más por si acaso y estoy volviendo a comenzar este, este modelo que al principio yo pensé que se Tejía todo en redondo y después me di cuenta que no, porque leyendo el patrón lo leí muy rápido al principio y me precipité porque Gabriela me dijo: Ay, sí me gusta este modelo. Y al final me di cuenta que no se tejía completamente en redondo desde el principio, sino que, bueno, yo con las neuronas medias cosidas por, por la fiebre eh, no me había dado cuenta. Entonces se comienza a cada lado, se teje un poco, después se hacen. Aquí unos puntos para hacer la parte de, de, como del cuello, ¿no? Esta es la parte de atrás. Y se teje después hasta llegar hasta aquí, la sisa, ¿no? Se hace la misma cosa con la parte de adelante y después se une y se teje en redondo. Y después se teje en las mangas. Bueno, eso me bloqueó un poco, pero bueno, ahora estoy, estoy tejiendo esto. Eh, lo comencé ayer para retomar un poco, para no dejarlo de lado porque de tejido bastante ligero y estaría muy bien para, para usarlo en primavera porque aquí está haciendo mucho calor, en el día hace calor, pero después cuando ya llega la tarde se empieza a refrescar muy rápido y tener algo así no tan grueso pero calentito perfecto. Eso, ya. Ahora voy a terminar solamente con una cosa. Terminé un cuello. Lo, esto va a ser un poco en desorden, pero no importa, porque quería hablarle de esto al final. Terminé un cuello para Gabriela eh, que se llama eh, de Printemps, que es espiga de primavera, <ríe> si lo traduzco. Se lo hice porque ella, cuando vio que tejí el cuello para Marina, el, el Segunda Col, me dijo: Yo también quiero un cuello. Eh, y... Pero no quería el mismo. Entonces yo dije: Ok, pero no voy a pedir lana para eso. Y resulta que de la misma calidad que tejí este, me quedaba eh, otro color, que es este color. Así que de hecho todavía me quedan bastante. Que es eh, Jenny, es acrílico reciclado y todo. Y. Yo, yo le había propuesto primero tejerle un chal. que Estoy haciendo un chal, pero ella no quería ese chal. Eh, entonces me dijo no, porque ella trabaja en taller de costura. Ella está estudiando moda y pasa mucho tiempo en los talleres de costura. Entonces un chal podría ponerse en, en la máquina. No sé, eh, es, eh, ella me, di, me explicó que sería un poco peligroso. Y que ese tipo de prenda no está otro, eh, permitido en los talleres. Pero me dijo, lo que sí está permitido es tener un cuello. Porque el cuello no cae de la misma forma y no, se, no tiene tendencia a deshacerse. O, bueno. Entonces me pidió un cuello. Y lo que hicimos fue que yo tengo este libro, que es el que yo recuperé eh, de la abuelita de mi marido. Lleva más de 10 años que ella me dio esto, en el cual hay muchos puntos y realmente, como verán, muchos son blanco y negro porque este libro debe tener no sé cuántos años, ya debe tener 40 años, creo. Le pedí a Gabriela que me marcara los puntos que le gustaban y bueno, como ven, tiene, me marcó todos estos puntos y mí me dijo, elige de los puntos que marqué que puedan adaptarse al cuello. Y yo elegí un punto que es bastante simple, que, son, eh, que se repite en cuatro vueltas. Y le hice el cuello, que les voy a poner una foto porque no lo tengo acá en este momento. Les prometí mostrarles, eh, creo que les iba a poner fotos, pero finalmente voy a mostrarles el cuello en vivo. <risa> este es el cuello del que le estaba hablando, que le hice a Gabriela. Eh, como ven, es en un rosado... Un poco flamenco, ¿no? Flam flamingo. No sé. <risa> es muy bonito. A ella le encanta el color. El punto, no sé si se llega a notar porque... Bueno, es acrílico. Yo no lo he bloqueado todavía. ¿no? Creo que quizás pueda bloquearlo. ¿no? La verdad es que yo no tengo mucha idea de esto. Si esto se bloquea bien con el acrílico. Pero bueno. Mide. 70 centímetros de diámetro o sea, está estáis tejido en, en redondo y si, si medimos el, la circunferencia son 140 centímetros o sea, 1 metro 40 y de, de alto esto debe medir como 25 centímetros porque sí, son como, esta regla tiene 20 mide como 25 centímetros si no me equivoco lo medí el otro día y Entonces, este es el patrón que yo eh, escribí en francés, pero lo voy a traducir en español, como les estaba diciendo, o no sé si se los dije. Y lo voy a poner como un modelo gratuito en Ravelry, para que, lo para que lo bajen y si quieren tejerlo, sobre todo ahora para los que están en el hemisferio sur, porque aquí ya está haciendo un poco calor. Pero para las que están en el hemisferio sur, si tienen ganas de tejer este cuello, que realmente queda muy bonito, no sé si les puse una foto, porque bueno, voy a ver cómo lo edito este video, pero me lo voy a probar para mostrarles cómo queda. Aquí hace calor, ¿no? hoy día estamos a 18 de abril, y realmente está muy rico afuera. Deben haber unos 20 grados, si no me equivoco, o 21. Entonces, como que ponerse un cuello con, este, con esta temperatura. No sé si, si sea muy agradable. Pero bueno, sabemos que el acrílico tampoco no es tan caluroso. Pero eh, Gabriela se lo puso el otro día cuando estaba un poco más fresco. En la noche, o sea, en la tarde. Y para ella está muy bien. Entonces, que tiene una caída. Uno puede arreglárselo ahí. Oh un encuentro muy bonito baja lo suficiente pero también uno lo puede arreglar para cubrirse bien también si uno quiere taparse un poco las orejitas se puede subir un poco en la parte de atrás y queda bastante, bastante bien no sé si se... pero... eso! voy a dejar eh, el enlace eh, al patrón y voy a tratar de traducirlo lo más rápido posible para que ustedes puedan tejerlo si les parece y si tienen consejos para mí <risa> consejos eh, no sé para el patrón si hay que cambiar algo o si no les pareció algo es muy difícil o si la explicación no está bien hecha yo feliz que me den eh, no sí, sé, que me envíen un mensaje. Y si quieren eh, seguirme, eh, tengo mi cuenta personal eh, de Instagram, que les voy a poner también el enlace abajo. También he creado una cuenta eh, para Lalis Knetso ⁇ Co., que de a poco estoy eh, subiendo cosas. Pero bueno, ahí si ustedes quieren ir a ver, echarle un, un vistazo. Y si tiene algún consejo. También eh, yo feliz. Y mi cuenta Ravenry También va a estar en la parte de abajo. De, de descripción de este video. Este podcast. Bueno. Esto sería todo. Espero que no haya quedado tan largo. Seguramente lo voy a editar para que quede un poco más corto. No sé cómo va a quedar esto. Si miro estoy a una hora con 15 minutos aproximadamente. Eso. Eh, espero que les haya... No sé, que haya sido un momento de agrado. Para mí ha sido un momento muy agradable. De hecho, estoy un poco eh, ansiosa de poder subirlo. Esta vez sí, porque la vez pasada no pude subirlo, a pesar de, la, de haberlo editado y todo. Espero que esta vez resulte. Así que ya me dirán. Espero que tengan una buena acogida. Les mando un beso desde acá. Y hasta la próxima.